Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo budín esponjoso de naranja sin manteca con aceite. Queda bien húmedo, alto y además es muy fácil y económico porque lleva pocos ingredientes que seguro tienen en casa. Así que vamos a ver el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente vamos a agregar media taza de aceite neutro con una taza de azúcar. Vamos a mezclar muy bien hasta humedecer completamente el azúcar. Incorporamos tres huevos de a uno batiendo después de cada edición. Sumamos la ralladura de una naranja mediana y la integramos. Y ahora agregamos en dos veces dos tazas de harina laudante o la misma cantidad de harina todo uso con dos cucharaditas de polvo para hornear, cernida para que no queden grumos, intercalada con el jugo de una naranja mediana, o sea que vamos a hacer una parte de harina, mezclamos y cuando esté bien integrada añadimos la mitad del jugo y repetimos el procedimiento. Les va a quedar una masa bien suave y con mucho perfume naranja. Para cocinar el budín yo voy a usar este molde de silicona, pero puede ser el que tengan enmantecado y enharinado, siempre cubriendo hasta las tres cuartas partes porque por el leudante va a subir. Lo vamos a llevar a un horno precalentado medio entre 160-180 grados durante 40-45 minutos o hasta que inserten un palito y salga seco. Una vez frío lo vamos a desmoldar y lo reservamos mientras preparamos este glaseado bien simple que usé para decorar. Vamos a mezclar una taza de azúcar impalpable con jugo de media naranja aproximadamente y vamos a batir hasta que se haga una crema espesa. El jugo agréguenlo por partes para no pasar si que les quede un glaseado muy líquido. Ponemos el glaseado sobre el budín y solo va a ir cayendo. Esto le va a dar mucha humedad y un sabor muy rico, pero si querés, podés espolvorear solamente con azúcar impalpable o dejarlo sin nada, que también queda buenísimo. Para terminar, estoy decorando con unas cascaritas de naranja confitadas y ya quedó listo nuestro budín de naranja, como habrán visto.